Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Cecilia, Evangelina, Anita. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Hola Santa Fe. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, buenas noches. Llegando al final de esta semana. Y qué bueno saber, me preguntaba, ¿vendrá alguien al vivo? Pero qué bueno saber que están por ahí. Espero que bien. Les mando un gran abrazo. Les agradezco mucho que estén acá, que sumen sus comentarios, sus preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gise, Claudia, Laila. A veces no llego a leer pero me encanta, me encanta saber que están ahí. Hola Formosa. ¿Qué tal, qué tal? Hola Lili Neuquén. Hola Mendoza. Bueno, vamos a ir empezando. Gracias por estar ahí. Y estamos... Con este ciclo de vivos, tercera semana, en el marco de la actualiza actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente, estamos realizando una propuesta pedagógica que va mucho más allá de estos vivos, que tiene que ver con un despliegue de aulas virtuales, con un equipo de coordinación nacional con equipos de coordinadores de tutores, de tutores y tutoras que también están por acá y a quienes les agradezco el enorme trabajo que están haciendo, estando mucho más cerca de quienes realizan la actualización en el marco de, de las aulas virtuales. Esto, como les decía, es solo un momento, una expresión donde vamos retomando algunas cuestiones que son más conceptuales porque así hemos definido el diseño de la propuesta y que más allá de que suceden en vivo todos los días a las 20 horas de Argentina quedan por supuesto a disposición y mucha gente me está contando que las ve después y eso está perfecto y cuando las hacemos también pensamos en esa posibilidad. En estos días que pasaron en este tramo 3 del universo reinvención, estamos to tomando especialmente la preocupación por la renovación de los marcos pedagógicos didácticos. Y en este sentido estamos trabajando sobre uno, que es una hipótesis, que es un ejercicio, y que en ese marco nos permite pensar en ciertas dimensiones, en ciertas cuestiones, ahí Ricardo dice, que son distintas a nivel de las jurisdicciones, que son distintas a nivel de las instituciones, pero bueno, esos son los marcos interpretativos, son una, unos despliegues conceptuales que en muchos casos se construyen en trabajos de investigación investigaciones donde recuperamos lo que sucede en las buenas prácticas de la enseñanza, no investigaciones que bajan desde, este, vaya a saber uno dónde, se construyen sobre la base de prácticas reales estas categorías y que vuelven como dimensiones, pero que no son eh, dimensiones ni cerradas, ni acabadas, ni para aplicar. Yo lo vengo diciendo, si quieren más sutilmente, pero lo puedo subrayar, son dimensiones interpretativas que nos ayudan comprender las prácticas de la enseñanza, a mirarlas desde ciertos criterios, a ubicarnos en función de algunas cuestiones que nos preocupan más y que cuando buscamos renovarlas, para usar una palabra discreta en este punto, eh, nos permiten ir mirando aspectos distintos y esos aspectos distintos de nuevo, en un punto, interpretaciones, después hay que agarrarlos y hay que discutirlos y hay que amasarlos, dice María Teresa Sirven cuando se refiere a la investigación, pero me parece que vale la pena plantearlo acá, para construir nuestras propias propuestas y esas propuestas a veces pueden tener estas dimensiones o pueden tener otras y en todos los casos, eso requiere una comprensión muy cabal de lo que sucede en la jurisdicción, de lo que pasa en el territorio, de lo que pasa en la institución, de lo que nos pasa a nosotros con nuestra historia, ¿no? Digo, lo que nos pasa a nosotros con nuestra historia, qué les pasa a nuestros estudiantes, como venimos planteando acá, en un reconocimiento de qué les preocupa, pero también de las condiciones materiales que tienen que ver, por ejemplo, con la inclusión digital. Y con todo eso, las y los docentes creamos propuestas. Hay una invitación en esta, en esta iniciativa que tiene que ver con decir creémoslas colectivamente, hagamos estas interpretaciones escapando a, a ese trabajo solitario en el que solemos llevar adelante estas estas cuestiones y estas prácticas. Pero de nuevo, este es un ejercicio formativo, de construcción de conocimiento, de colaboración, de creación y, y fundamentalmente ojalá sea de inspiración. Bueno, vamos a entrarle a la, una de las últimas dimensiones de este marco que les propongo. Estuvimos pensando... En esta cuestión que me preocupa mucho de abordar al mismo tiempo lo físico y lo virtual estuvimos pensando en los horizontes de transformación que dan sentido a nuestras prácticas tomamos la dimensión de la producción y la colaboración y ayer me enfoqué específicamente en el sentido, el carácter las búsquedas que tienen los encuentros y hoy vamos a a una, una cuestión que suele ser de muchísima preocupación y que tiene que ver con la evaluación. Pero vamos a ir ahí para plantear su significado en este marco, ¿sí? en este marco posible. Y quiero decir, y esto lo quiero decir con firmeza, que me preocupa el lugar que juega la evaluación en muchas de las propuestas, eh, que son las más generales, donde a veces es lo que estructura la práctica de la enseñanza, lo que nos tiene a toda la carrera, lo que define los tiempos, aquello que parece ser el camino hacia el que nos dirigimos indefectiblemente. Y yo no creo esto, no lo creo ni remotamente, creo que como me enseñó mi maestra Edith Litwin que las propuestas de evaluación que juzgan el valor de lo que sucede en términos del aprendizaje son fundamentalmente una vuelta para volver a mirar nosotros, nuestras propias prácticas de la enseñanza y en función de lo que hayamos visto, mejorarlas hasta que nuestros estudiantes aprendan lo que tienen que aprender. Y esta posición, que es una posición para mi gusto política, es una, una posición que discute la trama, no solamente del control a través de la evaluación, sino el carácter expulsivo de la evaluación. Y lo planteo con una preocupación general, pero específicamente hoy en esta entrada en lo que refiere a secundaria. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo desarmar esa lógica? Y ahí hay muchos trabajos interesantes, por supuesto, de colegas que están entregadas a, a este tema. Yo simplemente quiero tomar la dimensión en un sentido que, es coher, que busca ser coherente con lo que estoy planteando. Cuando nosotros decimos, el eje no está puesto en la explicación, no está puesto en la repetición, en la aplicación, en la verificación, que es lo propio de la mirada clásica. Y pasa a estar puesto en la producción, y pasa a estar puesto en la colaboración, y pasa a estar puesto en la producción y en la colaboración a vida cuenta de todas las posibilidades que ofrecen las soluciones tecnológicas, desde las más sofisticadas hasta las más sencillas pero que aún en su simpleza nos permiten tener registro de lo que se está aprendiendo de lo que se está intercambiando de lo que se está discutiendo de lo que se está creando entonces cuando uno ve plasmados a través de fotos a través de textos a través de discusiones que quedan por ejemplo en un grupo de whatsapp a través de intercambios que tienen que ver con audios uno ya no necesita pensar que todo el tiempo tiene que estar evaluando para ver cómo está el proceso de aprendizaje. Puede ir y asomarse y mirar y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? Podemos hacer de esto una cosa mucho más natural. Me gusta la idea de Garner, donde Garner, Howard Garner habla de la evaluación ecológica que ocurre oportunamente. Si nuestros estudiantes están co-construyendo y están creando algo que tiene sentido en relación con un horizonte de transformación, y ahí discuten con gente que está fuera del aula, y hacen trabajo de campo, y documentan, y sobre la documentación generan una propuesta, y la propuesta después la desarrollan tecnológicamente, o lo que fuera. Uno puede estar mirando en el lugar donde todo eso se está produciendo, e ir diciendo, bueno, qué bien que están yendo por acá, porque a mí no se me hubiera ocurrido, oh, qué genial esta idea que tuvieron, o, oh, por acá no era, ya sé que no era por acá, porque esto tiene que ver con los contenidos curriculares que estamos enseñando, entonces, por acá no es, quiero aclarar, hacer una aclaración, discutamos esto con otra persona, vayan y revisen, hagan una nueva versión y la vuelven a, a compartir, y todo eso... Todo eso que genera un, un proceso de construcción de conocimiento donde nosotros en lugar de buscar lo que no está o lo que no se aprendió o lo que no se puede repetir, podemos reconocer lo que sí está pasando, lo que sí está emergiendo, lo que sí se está creando, lo que sí se está analizando y decir bueno, qué bueno porque todo esto ya está explicitado en esta producción que nuestros estudiantes están haciendo. No necesito ir a cortar ese proceso en el que además ojalá estén involucrados, ojalá estén entusiasmados, ojalá estén eh, enamorados de lo que está sucediendo. ¿Por qué lo voy a cortar tomando una evaluación? eso no quiere decir que no podamos tomar ciertas evaluaciones en ciertos momentos, pero lo que lo que traigo es que no tenemos que hacerlo todo el tiempo, que no tiene que ser esa la marca que sostiene el ritmo de los tiempos de aprendizaje y de la enseñanza. Que puede haber algo mucho más sensato, y por ahí está Marilina Lipsman que habla de estas cosas, en el, a la hora de decir, ¿por qué no...? parar la pelota y dejar que el aprendizaje suceda e ir reconociendo todo aquello que trae cuando sucede y valorándolo ahora, cuando vemos que esto no está eh, alineado con lo que esperábamos con nuestras finalidades con bueno, ahí tenemos que intervenir tenemos que intervenir por supuesto que tenemos que intervenir y tal vez tengamos que explicar o tal vez tengamos que repetir o tal vez tengamos que mandar a hacer pero está bien, pero esa es una decisión que tomamos en función de un proceso de producción que es mucho más rico, mucho más amplio, mucho más complejo y profundo que aquello que nos suelen traer las evaluaciones pensadas a la manera clásica. Entonces, esta es una... Ahí Luis dice... Lo administrativo escolar nos lleva a evaluar, mordiendo y colocando necesariamente una calificación. Y acá, Luis, yo creo que uno puede poner una calificación sobre la base del reconocimiento. La pregunta es de dónde sale la calificación, cómo se construye, desde qué criterios, cómo cuando uno mira una producción que es más amplia, que tiene todos estos sabores, que tiene toda esta diversidad, puede construir criterios y decir, bueno, mira, según este criterio tenés que ir a estudiar de nuevo y vamos a discutirlo y lo vas a volver a elaborar y entonces en este momento esto es un 6 pero te espero y cuando vuelves tal vez eso es un 8 si querés, en una escala que estoy tomando de 0 a 10 entonces empezar a pensar que uno sí puede con todas las condiciones de implementación en las que trabajamos en los sistemas tal como están, sin tener que ir a hacer una wow, revolución, puede empezar a encontrarse con una evaluación que sea mucho más solidaria de aquello en lo que creemos, de aquello en lo que nuestros estudiantes se sienten a gusto haciendo, tienen ganas de hacer, están comprometidos con hacer, sin interrumpirlo artificialmente y pensando que eso pueden perfectamente salir esas calificaciones que el sistema nos pide. Entonces, creo que bueno, este es un tema difícil y, y yo quiero dejar solamente una cuestión planteada y una cuestión planteada que está planteada en función del marco y en función de lo que es el abordaje de este seminario que es en tecnologías digitales y educación. Yo creo que todo lo que hemos aprendido en la pandemia respecto del uso de plataformas tecnológicas puede ser el sostén en el que nosotros veamos plasmados esos procesos de aprendizaje. Hace mucho tiempo que decimos, no, el aprendizaje es construcción. Pero nunca como hoy pudimos ver esa construcción reflejada, transparentada, explicitada, de nuevo en esos intercambios, en esas producciones, en esas elaboraciones, que podemos ver en, la, en cualquier tipo de red y en cualquier tipo de aplicación, de solución, de campus o lo que sea. Agarremos esa posibilidad, pero para que cabalmente, podamos decir que el aprendizaje es construcción, que estamos dando el tiempo que eso requiere, que estamos juzgando el valor en función de lo que emerge en la producción. Y eso perfectamente lo podemos calificar <ríe> sin hacer que el sistema se, se vuelva loco de, de, de, de lo que es un cambio así rutilante. Esto tiene que ver con nuestra práctica, tiene que ver con nuestro enfoque, tiene que ver con nuestro modo de entender la evaluación, nuestro modo de entender políticamente la evaluación y de pensarla como venimos sosteniendo en todos estos encuentros como una construcción que desde un punto didáctico de vista didáctico puede ser mucho, muchísimo más inclusiva de lo que es y alentar muchísimos mejores procesos de aprendizaje. Vamos terminando acá esa idea, qué interesante, ¿no? Digo, cuando uno toma una evaluación y ve que las cosas no están a donde deberían estar según con esas finalidades que están definidas, ¿qué tiene que hacer? Enseñar bien, enseñar mejor, darle una vuelta de tuerca a lo que está planteando, volver con los estudiantes, es decir, vamos a trabajarlo de nuevo hasta que aprendan, hasta que aprendan, que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Bueno, Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar ahí un viernes y vamos a seguir pensando un poquito más en estas dimensiones y, y ya cerrando en el principio de la semana que viene este ejercicio de pensar una perspectiva renovada para los marcos pedagógicos y didácticos porque desde el punto de vista de la actualización académica en tecnologías digitales y educación del Instituto Nacional de Formación Docente. Este universo reinvención se empieza a terminar la semana que viene. Les mando un gran, gran, gran abrazo. Cuídense. Gracias por estar ahí y que tengan un hermoso fin de semana. Gracias.